Hola, ¿qué tal Luchos? Me encanta el día de hoy. Tengo, eh, soy fan de ella y con todo lo que está haciendo Santander. Tengo, tengo imagínense aquí, Adriana Tortajada, Y ya ve la parte de la red de universidades de emprendimiento de Santander. Adriana, muchas gracias por acompañarnos. Aquí te pusimos, te teníamos poner Panel rey. porque eres una luchadora social. Y ¿Puedes comentarnos más qué estás haciendo? ¿Cómo está la labor? Esta red es una de las más grandes universidades promoviendo la innovación en el ambiente? me encanta y muchas gracias por invitarme porque además comunicamos con el mismo propósito la verdad es que es muy difícil que un corporativo te hable primero de su propósito este es el área Yo genial Santander ya lanzado de que les cuento Santander ya ha lanzado un portal Santander X.com con la intención de hacer la comunidad global más potente de emprendimiento universitario y agentes de cambio y de flexibilidad y reunir ahí la oferta que hay de programas, cursos, talleres dinámicas, challenge, eventos y entonces a través de combinarse, Articularse vertiles, Articularse Y entonces podemos ver Que está sucediendo Y que puedes encontrar Que hay para ti En la etapa Donde estás Y en el lugar Donde estás Me gusta mucho todo esto más Porque más Los veo qué padre Que padre Que una institución Como ustedes Se, se esté enfocando sí. A despertar ¿no? Este espíritu Emprendedor Innovador Y mencionas Una palabra muy interesante Agente de cambio ¿Qué es Ahora sí personalmente Para ti ¿Qué es un agente de cambio Para la Por acá Mira para mí Es toda aquella persona Que se decide Usted tiene, ¿no? entonces el, el agente de cambio es el que se convence de un propósito de vida y lo lleva a sus últimas consecuencias puede ser ser el que soluciona ciertas enfermedades ¿no? o genera vacunas, puede ser el que transforma su comunidad local y nunca se va porque quiere que realmente eso se transforme el que se va y regresa o el que dentro de un corporativo hace que de a pero creo que aquí concordamos algo muy padre que acabas de mencionar, un agente cambio Inicia en lo local, ¿no? a veces tenemos esta idea de expansión, de crecimiento y ventas, pero si en lo local no tienes una aplicación, si no estás, si no eres vivir de tu familia, de tu colonia, de tu comunidad, de tu municipio, de tu país, ¿cómo va a ser no, así, del mundo? ¿no? Cuando hablamos del mundo parece algo así, eh, un cliché, pero creo que cuando hablamos cambiar el mundo es cambiar primero tu mundo. ¿no? Bueno, eso que dices yo creo que es lo principal, si tú no te sientes no te involucras y no colaboras y no das el activo que vendas el que sea, tu talento. Inclusión, diversidad y le... incluyente, ¿no? Incluyente, claro. porque yes. somos el banco más sustentable a nivel global y estamos transformando el tema digital para llegar a más, para hacerlo más accesible, pero también sabemos que no todo el tema es financiero, es un tema también de cómo podemos funcionar las informáticas con el talento que podemos apalancar ya sea de nuestros clientes, de nuestros becarios, este, estudiantes, de nuestros aliados y nuestros Que juntos. ¿Qué opinas o qué recomendaciones darías a los universitarios en el tema de educación financiera? Estás en la preparatoria en la universidad, Pues obviamente no has trabajado, ¿cómo pude hacer yo este historial? ¿Qué me recomendarías como universitario o, o estudiante de bachillerato hacer un historial para que Santander me pudiese dar un crédito para mi primer negocio? Eh, no sé. ¿Qué, qué recomendaciones darías? ¿Qué Tienen cuentas, la verdad es que Santander Universidades tiene cuentas para los universitarios y puedes ir generando este interés, este historial de decir oye yo uso con cultura mis cuentas, mis propios créditos personales porque eso te va a dar una gran herramienta para graduarte y es súper importante, tú puedes administrar tus finanzas personales para poder administrar el dinero de otros Sí, sí, no, a mí me pasó que es mi que... primer sueldo me lo deudé porque no sabes manejar el dinero. Hay, hay un, este, no, así que me, me dijeron un tip, no sé, dime si es cierto, o si sea, puede hacer, Que te des de alta en la hacienda, aunque no estés, de, o sea, que estés en la universidad de bachillerato, te das de alta en hacienda y te van haciendo depósitos. Es? ¿Lo recomiendas? Sí, claro. O sea, con ay, historia. ¿no? Y para que yo pueda ir después al banco con ese estado de cuenta y decir que... Sí. Entonces tú te puedes hacer? depende de como el journey, ¿no? Puede sí. un journey, o sea, una travesía individual, que tú quieras hacer cosas y el taco te conozca como individuo. Y puede ser que quieras ser empresario, pueda cumplir tus estable, ¿no? Esa figura que te van conociendo como empresario. Eh, yo lo que digo, cuando estás en la preparatoria y tal, primero tienes estas finanzas responsables. ¿Cómo haces que tu dinero te rinda para los propósitos que tú te pones? Para tu. Y luego las vas escalando. Y luego vas, a, ¿no? Comprar, sí, vender. Aprende el oficio más viejo del mundo: comprar, vender. También me importante redefinir tu tema del dinero. Yo, yo creo que el dinero más. Y cuando él le preguntaba a los chavos, me dicen: No, el dinero es para eh, adquirir cosas o cumplir tus necesidades. pero Yo creo que es capacidad de producción. ¿no? Quiere el dinero para hacer más cosas, ¿no? para poder, eh, eh, poder escalar alguna idea, algún proyecto, eh, alguna necesidad. Y pues, que más que hacerlo con ustedes, exactamente. Quiero preguntarte algo ya más personas ¿cuál es tu lucha, Gabriela? ¿Y ¿Cuál fue este? ¿Qué te inspiró a hacer lo que haces y lo que, que, que estés aquí en esta reina y que podamos compartir y que también demos? que inspiras a más gente? O sea, ¿Qué te inspiró a ti? ¿no? O ¿A sea, alguna película? ¿A algún personaje? ¿A alguna historia? No? Claro. ¿Cuál es tu historia? Hay, hay muchas que me han inspirado. Fíjate, cuando yo he visto gente ¿no? perder todo, hasta la camiseta, por llevar adelante sus iniciativas, y si sus iniciativas me refiero a curar todo el tema de las enfermedades regenerativas. En México somos un país con mucho que ama de y perdió todo. Perdido todo. matrimonio, mis matrimonio y todo mi novio todo lo que significa para mí algo relevante. Y, y eso, el ver que esas personas. esta filosofía de no tener un plan B. Porque digo que cuando tienes un plan B, te alejas de tu plan A, ¿no? dices, ah, bueno, aquí tengo mi plan B, ¿no? ¿Qué opinas esto de, de tener un plan A y no ver el plan B o si tener un plan B? Porque a veces está este dicho, ¿no? De que eh, tienen así donde poner los, los huevos en otra canasta y no sé qué. Bueno, no sé, creo que lo dije mal, pero... Porque sí, tener si me enfocaste el No, pues un... ¿Qué opinas este dicho? Sabes lo que a veces es más difícil y nos pasa en esta era digital, donde tú te reconoces como bueno para muchas cosas, o buena para muchos cosas, tienes muchas habilidades, pero ¿qué te apasiona? Si lo que apasiona en ese momento no te deja dinero, te encuentro de la forma de cómo se sume a otras. Yo, por ejemplo, este tema de conectar actores y entender más. Cada uno de nosotros somos, narrando nuestra historia. Claro. ¿Qué persona quieres ser? No siempre vas a ser el superhéroe, vas a veces eres el malo, vas a veces eres el débil, vas a veces eres el fuerte. Pero si hay un rol que te gusta jugar y que lo puedes llevar a la máxima consecuencia, ¿dónde es el nombre de vida? El plan B a veces te distorsiona no en el tema de decir, bueno, pues soy bueno componiendo una canción, cantando, produciendo. Sí, pero, pero también soy ingeniero, pero también soy este, matemático, pero también soy este, agricultor y quiero darle, ah, leer, ¿no? Somos a veces emprendedor un poco de todo, ¿no? Sí, el master, ¿no? Tu corazoncito y que que la facilidad de los skills entonces profesionales se de lo que quieran y van a encontrar que pues, su propósito de vida es mayor el de que o sea, Adriana me encantó tenerte, te voy a dar un abrazo por vas a que me pones. estoy seguro que juntos vamos a seguir haciendo la lucha en este ring y en todos los reinos en México y Latinoamérica por cumplir esta red y por la, la incentivada de innovación y la creatividad yo siempre digo que la creatividad mata la competitividad con lo que estamos haciendo y sumando más actores creo que lo podemos hacer posible. Y recuerda que si lo que es, todo es posible. Y tú así como nosotros, haz la lucha.